La propuesta hecha por el sector empresarial a las centrales sindicales para buscarle una solución al problema de los empleados públicos y privados del país ha generado diversas opiniones entre los ciudadanos franco-macorizanos. No, yo no estoy de acuerdo en eso porque sábado y domingo no elaboráis. Sábado y domingo no elaboráis. Por ejemplo, nosotros, los empleados de gobierno. Entonces, eso, eso no lo encuentro bien. Okay. Bueno, no estoy de acuerdo con no, eso. No, eso. Okay. Vamos no, a hay mucho trabajo. Lleva yo, yo que soy demasiado. Tres días. Un día o dos días está bien. Pero tres días eso es mucho. En la semana. ¿Por qué eso? Bueno, en un sentido Sería bien porque tendrían tres días libres para hacer otra cosa Oye, pero El problema está es que, que es cualquier Los tres días libres pueden ser no fue, En fin de semana no, puede ser, pueden ser De lunes a viernes, ¿sabes? Esa es una estrategia de los ricos Eso, eso no es otra cosa Para engañarlo. Porque para qué más mejor, si está, está bien, de que, lo que nosotros conocemos eh, el horario de trabajo ese, y ahora quieren cambiarlo, eso algo es, andan ellos buscando. El trabajo a los, a los empleados públicos y privados también, y que eh, esa medida de, del horario que sigue sí, es aceptable. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.